incentivar la investigación en los estudiantes aparece la figura asistente de proyecto de investigación los docentes de la maría cano en convocatoria promovida por el centro de investigaciones presentamos proyectos para investigar y si estos son favorecidos o resultan ganadores por lo general solicitamos estudiantes para que se articulen al proyecto básicamente un proyecto puede tener entre tres o cuatro estudiantes según reglamento y en el cual el estudiante, en este caso ustedes, podrían entrar a apoyar y aprender a mirar cómo realmente se investiga.